Estamos aquí en la Big Conference y vamos a hablar ahora con Miguel de Wicked Games, que es el productor, en este caso, del estudio, desarrolladores de, como estáis viendo detrás, Balam Bounce Hell. Hablamos sobre el juego, Miguel. Pues mira, Balam Bounce Hell es un bullet hell en el que no disparas, ambientado en América precolombina. Básicamente, te mueves por un escenario ambientado, eh, inspirado en culturas precolombinas, ya sea la azteca, maya, inca, en la que los enemigos, unos constructos tipo de roca o metal, te disparan, y tú lo que puedes hacer es simplemente devolver sus ataques. Entonces tienes que timear muy bien, tienes que tener mucho cuidado gestionando las esquives y la defensa que tienes. Y con eso, vas avanzando en el juego. Entiendo que tienes algún tipo de dash para esquivar o tal. Sí, eh, las habilidades principales del jugador son el movimiento ágil que tiene, la respuesta rápida al control, un dash, que tiene un cooldown muy bajito, y luego eh, lo que es el bateo en sí. Vas armado con un báculo enorme que es el que se usa para rebotar todos los proyectiles que los enemigos te disparan. Entonces, como tal, ese es tu ataque, digamos, el, sí, el devolver volver. el mejor ataque es una buena defensa en este caso. Tal cual, como se dice. Eh, cuéntanos sobre los niveles del, del juego. ¿Qué niveles tenéis disponibles? Actualmente, la demo que tenemos subida a Steam tiene dos niveles. Un primer nivel donde se tutorizan las principales mecánicas del juego. El dash, el tema del bateo... También, luego, eh, una habilidad que tiene el personaje. A medida que vas rebotando proyectiles, el personaje va cargando una barra de combo rebotar de golpe todos los, los disparos de un área. Ese primer nivel es tutorial y está ambientado en una especie de jungla con mucha vegetación precolombina. Luego se pasa a un segundo nivel donde se ponen en práctica esos, esas mecánicas que se han enseñado al jugador a llamas un entorno urbano, de ciudad ambientada eh, a inspirada en culturas precolombinas, pero llamas ciudad y urbano. ¿Y qué otro tipo de niveles tenéis pensado implementar? Por el momento son esos dos niveles, esos dos biomas. Un tercer nivel sería ya la entrada en el templo, donde habría un jefe final. Y posteriores niveles pues pueden ser todo tipo de, de, de inspiraciones precolombinas, como pueden ser desiertos... Realmente, la, la inspiración precolombina nos permitía ser muy eh, flexibles a la hora de inventar nuevos conceptos de niveles. Muy amplios, ¿no?, con el tema sí. del entorno. ¿Sabes? Háblanos sobre el protagonista, más allá de las habilidades. ¿Qué lore tiene? ¿Qué historia tiene detrás? Pues el protagonista se llama Balam. En maya, significa jaguar. Entonces, es eh, básicamente un... Digamos que es como un artista ambulante, la historia del juego, la narrativa es que es un artista ambulante, que es como un mmm, equilibrista o un eh, artista de circo se podría decir, por eso es, tiene esa extrema destreza con los movimientos y Balan básicamente pierde a su compañero y básicamente toda la historia que él tiene es esa lucha por recuperarlo, básicamente. ¿Y por qué habéis optado por, eh, por idearlo, por así decirlo de alguna manera? en esa, esa civilización precolombina que comentas tú? ¿Por qué no hoy en día o el ciberpunk está bastante a día de hoy? Pues cuando hicimos el análisis de mercado, porque lo primero que hicimos fue estudiar el mercado, vimos que eh, había muy poco hecho sobre ciertos eh, puntos históricos o sobre ciertas ambientaciones. Una de las ambientaciones que brillaba por su ausencia de representación era la precolombina. Es decir, hay muy muy pocos juegos ambientados en América y aún menos en América precolombina. Es una cultura muy rica, con muchísima historia, con, una, con un gran potencial artístico que creíamos que permitía también además ser llamativos, eso, llamar, llamar la atención a la gente por los diseños de los personajes, de los entornos, de los ropajes y también posicionarnos de forma única. Y también permitía, pues eso. Eh, ser, ser básicamente diferenciados. Claro, en, en ese aspecto, tú puedes, a fin de cuentas, gracias al juego, enseñar un poco de historia también, como has con ropajes y demás, pero ¿hay algún tipo de eh, interacción directa en la que, yo que sé, haya alguna cita o uh, algo que sea directamente enseñanza histórica? Eh, realmente el juego se basa de forma muy flexible, o sea, nos inspiramos de manera muy flexible en todas las culturas precolombinas. No pretendemos ser un juego de enseñanza de histórico, ese no es el objetivo, es simplemente una inspiración, es una fuente de inspiración. Siempre desde el respeto, desde la consideración, pero nada de lo que se ve en el juego es una reproducción exacta. El propio logo del juego es una inspiración de los típicos penachos aztecas que llevaban en la cabeza, adornados con plumas de quechal que es el típico ave eh, paradisíaca sudamericana. Es decir, tiene un montón de elementos reales que luego están mezclados de forma artística entre ellos. ¿Qué nos puedes decir sobre el motor gráfico? ¿Qué habéis utilizado? Nosotros utilizamos un real Engine. Eh, nos, bueno, fue la mejor opción, dado que es un estándar en la industria y pues también a los, a los programadores y a los diseñadores también les permitía eh, tomar contacto y aprender de un motor que es una barrera de entrada que se tiene que saber saltar para entrar en impresa, empresas grandes eh, de desarrollo de videojuegos, entonces también era, era útil. Y sobre la música del juego, ¿qué me puedes contar? Pues la música es uno de los puntos que nosotros estamos más satisfechos. Tuvimos un equipo de composición y de sonido excepcional Hicieron un buenísimo trabajo. Es música rock con un giro precolombino. Eh, tiene instrumentos como flautas de pan, tambores. Un poco de remix, ¿no? Sí, tiene una especie como de mix eh, de rock un poco macarra con una inspiración precolombina. Es un poco el, el mood hacia el que íbamos. Eh, cuéntanos un poco sobre el, sobre el estudio como tal de desarrollo, sí. sobre Wicked Games. ¿Qué miembros componéis el estudio? Pues realmente eh, trabajando en el, en el estudio... Éramos un total de... porque fue en, el juego se desarrolló, la demo, en un contexto académico. Al principio éramos un equipo de 40 personas, pero eh, claro, con las dedicaciones de tiempo que cada uno podía dar. O sea, ahora mismo eh, los que tienen intención como de seguir un poco el proyecto somos, son 20 personas, más o menos, de diferentes departamentos. Entonces ahí estamos un poco en ese punto. Empezasteis como con mucha gente y lo acabasteis con mucha Sí, estamos, cara, por, estamos en ello. Por dedicación de tiempo. Eh, fue, ¿Es algún tipo de proyecto de TFG o de TFM que hemos visto varios? El, sí, el proyecto de esa Balance se desarrolló en el contexto académico de un TFM, un trabajo de fin de máster, con idea de carta de presentación para entrar todos en la industria. Uh -huh. eh, por eso también nos lo tomamos tan en serio. Dicen, si vamos a hacerlo como si fuese nuestro trabajo a jornada completa. Que resultó siendo un trabajo a jornada completa que a varios miembros del estudio, a bastantes, les ha permitido entrar en la industria. O sea que estamos satisfechos con el resultado y con cómo está quedando y cómo puede llegar a quedarse en caso de que se continúe el desarrollo. Ende, tiempo que entiendo que el tiempo de vida de, de lo que viene a ser el estudio es bastante bajo. ¿Puede que un año, tal vez? Sí, eh, ahora mismo tiene un poco más de un año. Algo más de un año. Eh, ¿Y de dónde sois vosotros? Pues de todas partes, de España y también del mundo, porque tenemos gente que viene de Sudamérica. Eh, yo, por ejemplo, soy de Bilbao soy de, de aquí, eh, a mi compañero Andrew, que también es productor, es de Barcelona, tenemos gente un poco de, de todas partes también de España. Respecto al nombre del, del juego como tal, que ya nos lo has explicado, el tema sí. de, del Bullet Hell y del protagonista, pero respecto al tema del estudio, ¿por qué Wicked Games? Pues mira, realmente, el que se le ocurrió la idea del nombre, del naming del estudio, es otra vez a mi compañero Andrew, que está aquí conmigo, que está ayudando a, a este tester a, bueno, a probar el juego. Eh, la, por el, el naming de Wicked, eh, um, es como análogo de como pérfido malvado eh, Tiene como un, un tono más eh, oscuro Y mezclado con el logo Que es como así, pin, como pinchoso Tiene como una forma pinchosa Nos pareció que llamaba la atención Se salía de lo típico que ves en estudios de videojuegos Nos pareció que era llamativo Y simplemente eso Nos pareció diferenciador ¿El juego está ya disponible o lo vais a lanzar dentro de poco? Actualmente hay una demo publicada en Steam Si en Steam se busca Ball and Bounce Hell hay una demo disponible, gratuita, para que todo el mundo la pueda jugar, y también está disponible en Ichio. En Ichio, en cual, Ichio ya, también está. ya está terminado directamente. Eh, la demo, el, el la demo en de vos, sí está publicada en Ichio. ¿Y en... para cuándo tenéis planteado lanzar el juego entero? Eso todavía tendríamos que verlo, porque dependiendo de la gente que se quedase a desarrollarlo, tendríamos que reevaluar el scope del juego, es decir, el ámbito, cuántos niveles habría que hacer, y a partir de ahí ya decidir una verdadera fecha de, de lanzamiento en caso de que se continuara. ¿Es la primera vez que venís a una feria de videojuegos? En nuestro caso, sí. Bueno, como teniendo un stand, sí que es nuestra primera vez. Yo había ido a más ferias antes, pero esa es la primera vez que venimos con un stand, enseñamos un juego hecho por nosotros, por nuestro equipo. O sea, que está siendo una experiencia bastante buena. ¿Os está gustando el tema? Sí, de ha sido de una buena experiencia. Perfecto, pues eh, te voy a dar ahora 30 segunditos, 40 segunditos, a Brox, para que le vendas tu juego al público. Vale. Como. Bad and Bounce Hell es un bullet hell en el que no disparas, ambientado en América precolombina. Es un videojuego rápido, Dinámico, donde el tiempo de reacción es clave. Enemigos constructos de roca dispararán proyectiles sin parar y el, tú, el jugador, debe rebotar todos esos proyectiles y esquivarlos, timeando muy bien los momentos de esquivar y de contraatacar. Te esperamos en las junglas precolombinas. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Miguel. Eh, esperamos el desarrollo de tu juego y el lanzamiento y poder probarlo una vez haya salido. Pues muchas gracias también por la entrevista.